Hoy estamos en Baracaldo en representación de la Dirección Federal de Izquierda Unida para gritar que no se puede criminalizar la acción sindical de los compañeros que en la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo de Vizcaya hicieron manifestaciones y huelgas en el, en el convenio de esta, de esta provincia. Eh, mantienen la... La persecución a 12 sindicalistas de UGT, de LAP y de Comisión Obrera e Izquierda Unida insta a que se derogue de una vez la ley mordaza y que no haya persecución de la acción sindical.